the winner of the Ballon d'Or France football 2021 will it be Lewandowski will it be Leo Messi no pole has ever won this award that man Messi has won it himself six times The winner of the Bundesliga, and on the other side, the winner of the Copa America. His first national title with Argentina. So who is it going to be? 170, 170 journalists from all over the world. Hey. And the winner is... Lionel Messi. Lionel Messi, seventh heaven for Leo Messi, he's done it again, the kids in the matching sparkly jackets tonight, well you have to spare a thought for Robert Lewandowski because he's had a magnificent year once again, but a seventh Ballon d'Or, a seventh Ballon d'Or to Leo Messi, let's hear from our winner. Te gusta este Te a esperar un más. la palabra, a ti te Voy a hacer que un momento y Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. La verdad es que es increíble volver a estar aquí. Es increíble estar aquí hoy. que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y y hoy me toca, estar, me toca estar otra vez acá, de eso, después de eso enseguida me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar estoy muy feliz muy, muy feliz very, very happy. estoy feliz acá, muy ilusionada y tengo mucha ganas de, de seguir peleando por por nuevos retos, no con que que sea mucho porque disfruto muchísimo de fútbol, amo esto y, y, y espero seguir haciéndolo. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros de, like de, Barcelona, mates de, de Madrid, Barcelona y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañeros de la de la selección argentina, And everybody from the argentina eh, national team. varias me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que, de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada, y este año fue todo lo contrario, pude conseguir eh, el sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años y haber tenido muchos sueños, creo que de lo que hicimos en la Copa América fue por Copa eh, este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Fue una experiencia increíble con, con todos mis compañeros de selección y agradecerle de esta, parte de ellos también. Argentina. Y a mi compañero también, como dije antes, en el año que estuve en él. En el Barcelona y ahora and to from que Barcelona, Barcelona y ahora here in Es especial para mí porque mi mi mujer, mis hijos and of course mi, my wife, my kids, mis hermanos. mis chicos, uh, mi papá, mi mamá, uh, mis parents, mi father, mi madre. Es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad, así que ahora seguramente lo iremos a, a, a celebrar. Quiero también decirle a, a Robert que es un honor, un honor para mí pelear con él. Creo que... que también me mencionar like a Robert. Es a, a real honor luchar con él. de acuerdo que fuiste el ganador. Y creo que France Football debería darte tú el honor de oro que te mereces y, y tenerlo como, como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado. Así que... Creo que ganar el premio Porque fuiste justo, justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que, que tiene que tenerlo en, en tu casa vos también. Leo, you Leo. À, à à mes côtés. you're used to doing you're this now, if you'd like to, to come and sit down next, door, next to me. The thanks to your performances Argentina. with Argentina. Thanks to that win in the Copa America. Let's take a little trip to Rosario.